1, 3, 1 Game, tengo problemas, estrés postraumático Tengo el vecino escondido en su ATIC, se te fue la luz Me robo el router, puta disparo, soy un Nicole Shooter Tengo problemas, estrés postraumático Tengo el vecino escondido en su ATIC, se te fue la luz Me robo el router, puta disparo, soy un Nicole Shooter Mejor correo, te morirás Y de un metal, tú eres solo el cerro Voy a 90 en el fucking carro en luces azules atrás de mis faros Llega a 120, mejor ni me paro Y es que me encanta cuando está mamando, Si ella me mente, me uno al bando Soy como el humo, puta, yo me expando Soy su religión, me están avalando Los que me ayudan, ahora les hacen más Quiero estar pegado, lloro pa' tomás Solo voy lento y tú estás atrás Cuando esté lejos, ya lo entenderás yo me doy un saque No hables mucho, quieres que te mate Ella es pura, fina, chocolate Inteligente, ya, prueba mate yo no la cara, jo, ya estoy arriba mi nada me para, tú eres una ortiva Mala persona, no hagas que te exhiba La prenda cara, no cobre ni arriba Se cae tu boca, mi nombre me quiere roncar Y no tienes con qué Soy un demonio, vi soy un duque Principiante, no hagas que yo te doy de mojando todo el suelo Por tanta pastilla, ya siento que muero Estrés postraumático Tengo problemas, este es postraumático Tengo problemas, este es postraumático Tengo al vecino escondido en su ático. Se te fue la luz, me robo el roster disparos, soy un al